reiterar que eso es lo que nosotros, nosotros, el mundo, el país Fran San Francisco de Macorís quiere, que nos unamos y que de alguna manera podamos seguir aportando. Ya hay que, hay que olvidar cualquier diferencia política, cualquier diferencia de raza, de color, de término económico, a la, a la, a la clase que usted pertenezca, no importa. De alguna manera tenemos que unirnos porque tenemos, debemos hacerle frente a esta situación. ...que vive el país y reiterar que nosotros, como actualizamos, hemos sido tocados de manera directa. Por ejemplo, hay que resaltar eh, lo que refleja la prensa en el día de ayer, el aporte hecho por la Fundación Rico de unos 50 millones de pesos... ...en pro de que se pueda seguir trabajando en contra, enfrentando este virus del COVID-19 también... El VHD León, eh, un aporte de 50 millones de pesos con ¿no? el objetivo de que se puedan hacer un signo significativo de pruebas en directa para detectar eh, si es positivo o no ante esta pandemia que afecta el mundo. En el plano local también resaltar eh, nuestra gente de Arroyo de Cacao, que el día ayer entregó un respirador mecánico de última generación. La semana pasada también lo hacían algunos ventiladores entregando y nos informan que en el día ya en esta esta semana llegarán otros equipos eh, para ser puesto a la disposición del hospital San Vicente de Paul y de otros centros que han sido eh, que han dado la cara y que se han bajado de campana a campana en pro de eh, aliviar un poquito la situación que vive este país y de de manera específica nuestro pueblo de San Francisco de Macorís. Así que desde aquí nosotros pues nos autodefinimos como Vocero, ¿verdad? Para seguir eh, orientando e informando sobre la, las actividades y las cosas extraordinarias que sigue haciendo este grupo de francos que son de aquí y también los que están fuera del país, que han estado aportando 24-7 trabajando, reiterar y debo decirlo, porque ser justo es lo primero. Todas las horas, 94 horas del día trabajando, tú entras al grupo y encuentras a las 3 de la mañana, a las 2 y media de la mañana. Permanentemente en comunicación, haciendo gestiones, haciendo acciones en pro de beneficiar, sobre todo a las personas que ya están en aislamiento en los diferentes eh, centros de aislamiento que se estribieron eh, aquí en San Francisco de Macorís para llevarle ese aliento de alimentos y otras necesidades. Eh, que se tienen, por ejemplo alguien decía en el grupo hay diversas formas de colaborar esas personas que se, se, se aíslan, se, ¿no? de alguna manera van a durar un tiempo significativo aislado necesitan sábana necesitan toallas necesitan eh, vasos, desechables, eh, platos y todo ese tipo de cosas son necesidades que lo más probable es que al momento de trasladarlo al centro de aislamiento por la misma preguntas que las cosas han, se han estado haciendo porque nadie estaba preparado para esto son esas de las necesidades también mínimas que necesitan las personas que están ahí. La de usted eh, puede colaborar. Así que contacte a cualquiera de nuestros, de más de doscientos y pico de hombres y mujeres. Eh, que formar otro grupo, porque ya en ese grupo de WhatsApp hicieron unos De tanta gente sumándose y solidarizándose con esta carta. Así que si usted puede hacerlo de alguna manera colaborar, acérquese a una de estas personas. Que no voy a mencionar nombre porque a todos lo mencioné con mencionar el nombre de nuestro querido padre, mucho. no es ese el objetivo de estas personas, de estos hombres, jóvenes, adultos, empresarios, comerciantes, que se han identificado con este grupo, así como la Fundación Comercio, así como el León, así como el, el caso, por ejemplo, de la, otras empresas, otras instituciones que tenemos, que están en la capacidad de poder desprenderse de ayuda de recursos, para que puedan ser invertidos, bien invertidos, en utensilios y necesidades que necesita San Francisco de Macorís, olvidándose de que si el gobierno o no, si el Ministerio de Salud Pública o no, está haciendo no está haciendo. Nosotros estamos en el deber como seres humanos, como Franco Macorizano, que lo poco o lo mucho que tenemos lo debemos a Dios y a este pueblo. Así que vamos a organizarnos vamos a poder manifiesto ese corazón noble, sensible a lo ajeno que tenemos. Este es el momento como en otros momentos también de precariedades, lo ha hecho San Francisco de Macorís, que se ha levantado y ha logrado tener lo que se propone. Esta es tal vez la, la razón, la causa más fuerte que tenemos históricamente, que hemos tenido. Y este es el momento de mostrar una vez más ese poderío, esa fuerza que tenemos después de Dios y que Dios está aportando, dándonos esa fuerza espiritual para que podamos lograrlo. Así que únete a esta fuerza viva de Duarte están haciendo lo que tienen que hacer. Una respuesta de, a lo sensible y a lo solidario que históricamente hemos sido. Vamos a la pausa y al regreso venimos con los principales titulares que traen los medios de comunicación nacionales e internacionales en el día de hoy. No le cambien, en breve regresamos con este espacio líder de la televisión regional Contacto Diario. Ya regresamos.